Ey, paren en el club, pa' dentro ya no pueden Llenando barras, for real, for real, forever ever Enseñando de argumentos al que me debe Si no le entendiste, you understand my level Si no la mueve, que se queda afuera Si no le deje que sudar y ya está Quiebra, rompiendo los parlantes sin que nadie lo viera. Por eso me cansé, se terminó la espera. Fuck them, I put your head. they break new, but you don't see my game. Me estoy haciendo lo que ya no pueden hacer. Y aunque quisieran, este flow no se podría tener. Moviendo la mano como conciertos de Saper Hill. Raperos sin escrúpulos, les digo fuck that shit. Tirando bullshit sin saber qué decir. Moviendo esa cintura solo para mí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Moviendo esa cintura nena solo para mí. Wah, wah, wah. Ya yeah. moviendo esa cintura, moviendo ya tu pompa, Con un tema ya la traigo loca Esta es mi club y parece que se sofoca Y los demás que me aplauden a los focos